Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estáis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar la nueva red de CPA en el panorama de la TAM que se llama Latinos CPA. Se lanzó ayer, ayer 10 de marzo. Probablemente este video lo veas hasta la semana del 14, pero se lanzó el día 10 de marzo. Es de uno de los marketers más famosos del panorama de CPA latino que se llama Al Avilés. Al Avilés ha creado por fin su propia red de CPA con algunas ventajas por sobre otras redes de CPA. Por ejemplo, que el mínimo de pago son 25 dólares, que no están haciendo ahora mismo entrevistas, no están pidiendo pruebas de pago, está muy abierta porque es nueva, es nueva, entonces conviene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 A que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales. A que le des click al botón de like porque seguramente te va a gustar este vídeo Y por último, a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una lista de reproducción de CPA, hazla ahora mismo, ponle CPA con Betty Romerito y guarda este vídeo. Antes de seguir adelante, te pido una disculpa por la voz si me la oyes rara. Tengo un resfrío muy muy grande. Así que intentaré hacerlo lo mejor posible hasta donde me deje la voz. Bueno, pues vamos a ver entonces cuál es la red Latinos CPA. Te la voy a mostrar. Es esta. Mírala, muy sencillita, Latinos CPA. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que te suscribas. Insisto, es muy sencillita. No te van a pedir nada, es muy básica y está muy bien. Afiliarse es tan sencillo como dar clic en registrarse. Y aquí te va a aparecer la información personal que tienes que rellenar. Tu nombre, tu apellido, pones tu email, tu, tu usuario de email, tu contraseña y el password nuevamente. Luego viene la información adicional. Todo hay que rellenarlo, es obligatorio, lo tienes que rellenar todo. El nombre de tu empresa, si no tienes, pones tu nombre otra vez. URL, si no tienes Pon tu perfil en Facebook, tu perfil en Twitter Da igual la URL Pero que sepan quién eres La dirección, bla bla bla Pon tu teléfono, pon tu Skype No te van a llamar, no te van a decir nada Así que tú ponlo sin miedo Y pon tu información de pago Aceptas y te registras, como ves Es muy fácil, te piden cuatro cosas Y tú las rellenas muy fácil Y puedes entrar Yo ya estoy dentro, te la voy a presentar por dentro de La plataforma, esta es la plataforma esta soy yo, Betty Romerito, bienvenidos a Latinos CPA. Pagos semanales, mínimo 25 dólares. Si juntas 25 dólares en una semana, te los pagan. Si no, pues hasta que juntes los 25. Viene un mensaje de bienvenida de Al, de Al Avilés. Está muy bien, lee, melo, va a venir bien. Y fíjate que la plataforma es muy sencillita. Está construida con post affiliate, así que es muy facilita. Ahora mismo mi cuenta está vacía, la acabo de crear solamente para que lo veas. Luego dice iniciar con la aplicación. Tiene una aplicación para móviles, si quieres la puedes descargar y puedes ir viendo en directo cómo vas generando las conversiones. Bueno, vienen los tips para la promoción, las preguntas frecuentes, seguimiento avanzado, seguimiento del direct link, las promociones que hay. ¿Ves? Campañas. Y aquí te aparecerán todas las campañas. Hay mucha campaña para la TAM, lo cual está muy bien. ¿Ves? México, México, Estados Unidos. México, México, para varios países, Estados Unidos, Gran Bretaña, bla, bla, bla. México, tienen mucho financiero, mucho de survi, son fáciles, son ofertas sencillitas de comer. Vienen los banners y los links, puedes ordenarlos de cualquier manera. Esta parte de aquí, que son los datos adicionales, me los van a explicar aquí abajo, donde dice video tracking por canales, ¿ves? Aquí en el canal, por data 1 y 2, data 1 y 2, notificaciones para tu móvil. Y subafiliados. Ojo con esto, porque al tener subafiliados la hace más atractiva para nosotros como marketers. Ahora te explicaré por qué. Los canales puedes agregarlos. Herramientas avanzadas. No te lo voy a decir todo paso a paso porque lo verás tú en esta parte. Los reportes. En las herramientas avanzadas viene un protector de enlaces. Eso está muy bien porque te van a cloquear el enlace. Es un cloak, así que... Si tú le das clic aquí, ellos te van a generar la redirección solitos. Tú pones la URL que vas a proteger. ¿Ves? Protect Clock. La pones. En este caso es un ejemplo. Eliges la redirección, ya sea PHP, HTML o Javascript. Ellos te generan todo. Y ya no hay nada más que hacer. ¿Ves? Escribes la URL, seleccionas el tipo de redirección y generas. Y una vez creado, vas a descargar la web y la vas a guardar en tu ordenador para luego subirla a tu hosting, a tu sitio web. Así es como se trabaja en estas redirecciones. Está muy bien. Viene el subid tracking, el generador de deep links, que eso está muy bien porque tú puedes elegir una oferta. Le voy a dar clic. ¿Ves campaña? Vamos a poner, o sea, esta. Canal, no hay canales, pero tú lo puedes poner. Y la URL de destino. Si yo tengo un dominio propio y lo pongo aquí, automáticamente cuando genere código, se va a abrir con esta campaña. Lo cual está muy bien. O sea, nos dan las cosas ya muy sencillas para hacer, los reportes viene la lista de clics las comisiones, las estadísticas rápidas y reportes por canal ahora mismo no hay canales así que no hay nada el perfil, puedes solicitar ofertas si tú ves una oferta que esté corriendo bien en otra red la solicitas, vienen los detalles de pago, los pagos recibidos y las herramientas avanzadas, que si te fijas son muy parecidas a las de promoción. El protector de enlaces, subafiliados, sub-ID tracking y generador de divlinks. Luego vienen los vídeos para que sepas cómo hacer un canal. ¿Ves? 1.48 son vídeos muy rapiditos. ves Aquí te dice lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a usar. Muy sencillo. Te explican también tracking por data 1 y 2. Las notificaciones en la aplicación de móvil y cómo hacer un subafiliado. Y si eres un afiliado, bueno, pues tienes la ventaja, lo vamos a poner aquí ahora. Tienes la ventaja de que tienes un árbol de afiliados y tú vas a ganar el 2% de cada venta que hagan tus subafiliados. Si, si tú tienes una red de amigos que se dedican al CPA, los invitas y generan comisiones, tú vas a ganar de lo que ellos hagan un 2%, lo cual está muy bien, está genial. Y además puedes descargar estos códigos fuentes para poner el formulario de inscripción en tu sitio web en tu landing tú lo preparas y lo mismo en la forma de entrada esto es latino cpa la red de al avilés que está muy bien muy sencillo de entrar no te piden apenas nada tiene buenas ofertas para empezar a trabajar soy cpl está muy bien es completamente nueva 25 pago mínimo semanal, te dejo aquí abajo el enlace para que te inscribas, bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado la presentación de la red Latinos CPA, la red de Al hábiles nueva en el campo del marketing CPA, me despido de ti marketer no sin antes desearte un muy buen día, agradecerte el tiempo que has tomado para ver el video y sobre todo recordarte nuestra frase ya mítica este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!